Hola, ¿qué tal amigos de la que es de León? Amigos de Gaudium, amigos de Radio Cristo Rey. Seguimos aquí desde el Encuentro Eclesial diocesano y ahora nos encontramos con Diana, quien es de la Pastoral Juvenil. Diana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Soy Diana, formo parte de, del equipo diocesano de la Pastoral Juvenil y hoy nos encontramos pues aquí, en el encuentro. Muy bien, sin duda que el papel de la mujer es muy importante, tanto en la iglesia como en la sociedad. ¿Cómo sentiste tú el papel, la participación de la mujer en estos encuentros eclesiales? Creo que día con día se ha, se ha involucrado un poco más a la mujer, es más escuchada, se toma un poco más en cuenta. Ahorita viendo los, los diálogos de las diferentes dimensiones, es notoria la participación de la mujer en los matrimonios, en la vida consagrada, en los jóvenes, en los adolescentes. Entonces creo que es un punto importante cómo... Cómo se ha impulsado cada día más y se ha involucrado pues, la voz de la mujer en todo esto. Como mujer, a raíz de estas reflexiones, ¿qué hace falta de parte de la iglesia para atenderles mejor, para atenderles bien? Yo creo que un poco la defensa, el cómo okay. quizá a veces somos más vulneradas por ser mujeres, eh, eh, ¿Cómo fuimos más rezagadas? Entonces seguir trabajando en eso, en, en seguir involucrando, en seguir haciéndola partícipe y, y poder poner todos los, los frutos y dones que Dios nos ha regalado al servicio de la comunidad. Ajá. Finalmente como jóvenes, ¿cuál fue su voz? ¿Qué es lo que piden en, en estos diálogos? A la iglesia. Yo creo que un poco más de apertura y, y cercanía, se hablaba un poco de, de presbíteros más creativos, entonces creo que eso es un punto importante para seguir revolucionando la iglesia, para que el joven se sienta acogido y, y pues pueda seguir trabajando y pueda seguir acercándose en el día a día y que no sea un tema aburrido, que no sea un tema muy rutinario, sino fascinarlo a través de, de esa creatividad, mostrarle un Dios joven para que él se sienta identificado. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes que están escuchando? Que se animen a, a dar su, su sí a Dios, que es una opción que realmente va a cambiar la vida y que no todo es aburrido, que realmente se, se vive de una manera muy especial y, y en plenitud. Muchísimas gracias pues Diana por tus palabras y seguimos aquí amigos desde el Encuentro Eclesial Diosesano. Continuamos. ¿No?